Como lo habíamos anunciado a un inicio, es importante que usted conozca cuáles son las alternativas para reducir el consumo de energía, pero energía que también es amigable con el medio ambiente. Para ello quiero presentar a Hernán Zavala, gerente de operaciones de la empresa Energea. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto, buena? después de tanto tiempo. Sí. Y también quiero presentar a Jonathan... Tibia. Tibo. Tibo. ¿Así? ¿Está bien? Sí. Bueno, es representante de la empresa BAKE que nos está acompañando en esta ocasión. ¿Cómo se pronuncia su apellido? Eh, Antes que nada. Tibo. Tibo. Entonces, Jonathan Tibo. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bienvenido. Y bienvenido también a nuestro país. Bienvenido a nuestro país. Gracias. Hablemos acerca de energía. Energía que es amigable con el medio ambiente, consumir menos energía que también ayuda a lo que es el cuidado del medio ambiente, espacios verdes, reducir, entre varios aspectos. Correcto. Eh, bueno, comentarte Lorena que aquí Jonathan nos está acompañando como parte de un programa... Eh, roberto de intercambio en el que nos va a hablar sobre estos temas que tú mencionas que son tan importantes y de gran interés para todos nosotros eh, en un foro que se va a dar los días 3 y 4 de abril el foro va a girar en torno a dos conceptos fundamentales que es la economía circular y la eficiencia energética la economía circular referida a la gestión de residuos, a todo lo que nosotros muchas veces votamos, pero puede tener un segundo ciclo de vida, incluso no solamente salvar esas cosas que votamos, sino transformarlas en productos con valor agregado, en el, eh, que es un concepto bastante nuevo, ¿no? que cada vez se está siendo más popular, eh, tanto con el plástico como bueno, con todo este problema que hemos tenido con el relleno sanitario, de no solamente clasificar la basura que tiramos, sino de transformarla, en algo más, algo que nos pueda servir que sea de utilidad ¿no? ¿y como en qué cosa podríamos transformar o qué es eh, lo que podríamos tal vez utilizar? por ejemplo eh, uno de los expositores que va a participar en este foro nos va a hablar sobre eh, su experiencia, es un boliviano muy emblemático a nivel internacional acá también eh, que transforma por ejemplo lo, las llantas que ya no usamos, las que ya no nos sirven y las hace en, eh, en pisos amortiguantes acá, uh -huh. Manu, Manu Laredo, ¿no? entonces él nos va a hablar sobre su experiencia y también muchos, muchas otras personas que están en esto de transformar la basura En cosas de muy buena calidad, y eh, cosas que son reconocidas internacionalmente ¿no? ¿Cómo van a ser estas charlas 3 y 4? Que es miércoles y jueves El miércoles y jueves, sí, pasado mañana uh -huh. y el jueves también Entonces eh, se van a dar en el Salón auditorio. Eh, el, el día miércoles 3 va a ser todo el día, es decir, desde las 8 y media hasta las 6 y media eh, y bueno, también el día 4 va a ser solo la mañana. ¿no? Vamos a tener diferentes expositores, intercambio de, de experiencias, cómo se puede aplicar en nuestro país estos proyectos, cuál sería el impacto que también se tendría en el medio ambiente, pero eh, económicamente también. Correcto, sí. Jonathan va a participar en una serie de actividades, no solamente el 3 y el 4, sino adicionalmente va a realizar, por ejemplo, visitas a industrias, identificar alternativas eh, eh, reales, medibles, de eficiencia energética y eh, hacer unos diagnósticos in situ, ¿no? que los vamos a ver el, el viernes, el lunes de la siguiente semana. Tenemos incluidas también algunas charlas a nivel académico en la que vamos a... Ilustrar a nuestros futuros profesionales en alternativas, en eficiencia energética, qué oportunidades en el mercado laboral existen para ellos, ¿no? Independientemente de la carrera que tengan, porque muchos de ellos pueden estudiar derecho, contabilidad, ah. eh, administración y de alguna manera todo se puede relacionar, ¿no? Si uno tiene esa pasión, ese deseo de hacer las cosas en este sentido pues las puede aprovechar bastante bien. ¿Y cómo van a ser estas charlas? ¿Más teóricas? ¿Van a ser más eh, prácticas? ¿Cómo, ¿Cómo van a ser? Porque él va a ser el encargado, ¿cierto? Sí. No me entendió nada. Eh, <risa> no creo. <risa> bueno, pero eh, la idea es eh, el tema de mm, compartir las experiencias de personas que están en el rubro para que sea lo más real posible. También eh, se van a realizar prácticas en las que uno va a entender exactamente cómo funciona esto en la vida real entonces sí tiene un contenido académico pero lo vamos a tirar todo el tema práctico Claro, ¿nos puede explicar un poco? Claro que sí uh, John, what do you think uh, are the main goals from, for this event? Maybe for you? For the workshop or? For the workshop, workshop. Uh, The main goals for myself would be uh, just to spread the knowledge that I've gained over the years regarding best practices for energy efficiency so that we can all mutually benefit from them and that we can spread this knowledge outside of just local geographic areas. Um there's a lot to be improved upon and that's that's not that doesn't happen in just one corner of the world. Mm -hmm. bueno, um son muchas cosas, pero a ver, desde su punto de vista, dice que el eh, objetivo principal, por ejemplo, que quisiera compartir es básicamente su experiencia, lo que ha ganado a través de los años en, en todo este campo de la eficiencia energética y eh, transmitirlo también a otras personas. Eh, expandir no solamente el concepto, sino estos conocimientos para que la gente se interese más allá del área geográfica en la que él se ha desarrollado, que es en Vermont, en Estados Unidos, que es un pilar bastante fuerte en eficiencia energética, incluso en el mundo y transmitir eso también a tanto las industrias como a los estudiantes que vayan a participar. ¿Cómo ve a nuestro país que se preocupa por lo que es el cuidado del medio ambiente, utilizar uh -huh. energía que también sea amigable con el medio ambiente y realizar este tipo de actividades, intercambio de experiencias con otras personas, estudiantes, panelistas, uh -huh. expertos de nuestro país, expertos fuera de nuestras fronteras como él, uh -huh. que estarán a cargo de estas charlas? Uh -huh. Que le Por favor. Yeah. <laughs> so, um, how do you see uh, or what's your perspective here in from Bolivia uh, as a country that takes interest in uh, these energy efficiency concepts and trying to do things right, putting together this uh, workshop, mm -hmm. not only with uh, local but with foreign experts. Mm -hmm. uh, what do you think about that? I, I think it's great. Um, We've had a lot of technology advances over the years, but you can't make forward progress without the the idea and the culture taking footholds. So the fact that Bolivia is is focusing on this and bringing in outside experts, I think, speaks loudly. Mm -hmm. Bueno, dice que mucha tecnología se ha desarrollado en los últimos años, pero desde allá ellos no se pueden hacer muchos avances sin tener eh, la cultura o eh, el, el concepto de querer hacerlo ¿no? entonces el hecho de que en Bolivia se esté organizando un foro de estas características en la que se invita gente del extranjero y se resalte la labor de eh, las personas locales habla mucho de, de la intención que tiene el país ¿no? de, de comprometerse con el medio ambiente Ajá. ¿Tiene algún costo? estos cursos, estas charlas, el 3 y el 4? Eh, bueno, en realidad el, hay una serie de eventos muchos de ellos van a tener costo o no eh, depende también de, de los asistentes, del grupo focal no realmente todo el tema este de industria sí va a tener algún costo porque van a ir representantes que van a ir a plasmar esos conocimientos en ahorro para sus empresas, ¿no? Eh, pero eventos, por ejemplo, que van a ser netamente académicos, obviamente van a ser gratuitos eh, para tener el mayor alcance posible, ¿no? Y que muchas eh, eh, de las personas que participen eh, se comprometan también, ¿no? Que tengan acceso a estas historias, a estas experiencias, ¿no? ¿Cantidad de cupos? ¿Hay cupos limitados? Eh, para el evento del 3 y el 4 tenemos un tope de 250 personas. Eh, hasta ahora tenemos registradas, confirmadas 50, muchas intenciones pero esperamos que en el transcurso de estos dos días eh, se vayan confirmando, ¿no? Claro, y bueno, no es el primero, ¿no? Que, ¿Sí? que van a estar dando. ¿Hasta cuándo se queda, Jonathan? Eh, Jonathan va a estar hasta el 12 de abril, eh, entonces, eh, básicamente dos semanas, ¿no? Él ha, ha llegado esta mañana a la, a la una y media de la ah, mañana. ¡Ah, hoy! Sí, entonces está, es, está recién llegado y ya directamente aquí, ¿no? A, a compartir también esta experiencia que estamos organizando. Claro, y formar parte no de las diferentes actividades, charlas en empresas, ¿En algún otro lugar también van a estar dando charla o se los puede encontrar en página en Facebook? Eh, hay un evento actualmente organizado con el título de Foro Inter Internacional en Economía Circular y Eficiencia Energética, pero a través de la página de Energía nos pueden contactar si tienen algún interés específico de repente en programar una visita tal vez o contar con la opinión acá del experto que directamente va a estar relacionado con... Nosotros por este programa eh, de intercambio, ¿no? si bien vamos a tener algunos eventos junto con la Cámara Nacional de Industrias, junto con las universidades. Eh, vamos a articular las actividades eh, con energía y bueno la empresa también que representa yo ya conoció el teleférico todavía no vamos a estar en camino yo creo después de la entrevista bueno, tienes que conocer y aprovechar no de poder ver los diferentes paisajes y además tienes que explicarle que todo en cuenta que es amigable con el medio ambiente está pensado bastante en aquello también claro que sí claro que sí no la empresa el teleférico que es realmente un emblema no acá en la ciudad de la paz Muchas gracias por estar con nosotros. Creo que no entendió la mitad de la entrevista, pero la <risas> algunas cuento. cosas, sí. No, pero igual, muchísimas gracias y bueno, que sea un grato placer estar en nuestro país y una vez más, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Hasta una próxima. Hasta una próxima. Permítanos hacer una pausa, aguárdenos, ya regresamos.